Bienvenidos a Aprendiendo Español Mexicano. En esta ocasión vamos a hablar de el género en sustantivos y adjetivos. ¿Sabes cómo identificar el género de un sustantivo o adjetivo? Todos los sustantivos en español, incluyendo personas, animales, ideas, objetos, lugares, sentimientos, tienen un género. Dependiendo del caso, será masculino o femenino. Los sustantivos masculinos en personas indican género masculino. En animales indican que es macho. En ideas, sentimientos, objetos, lugares, indica gramaticalmente que es masculino. La mayoría de sustantivos masculinos terminan con la letra O. Ejemplos. El niño, el gato, el muro, el baño, el miedo. Excepciones. La mano, la foto. Sustantivos masculinos con terminación diferente a o. Terminación en vocal acentuada a, e, i, o, u. Terminación ma. Terminación con consonantes l, n, r, s. Terminación con vocal e. Ejemplos. El camión, el cine, el jardín, el cronograma, el café. Excepciones, la dama, la cárcel, la gente, la iluminación, la lumbre. Sustantivos femeninos. Los sustantivos femeninos en personas indican género femenino. En animales indican que es hembra. En ideas, sentimientos, objetos, lugares. indica gramaticalmente que es femenino. La mayoría de los sustantivos femeninos terminan con la letra A. Ejemplos La gata La idea La niña La cocina La lámpara Excepciones El alba El policía El día Sustantivos femeninos con Terminación diferente a A. Terminación IS y E. Terminación ON. Terminación con consonantes D o Z. Terminación UMBRE. Ejemplos. La tesis. La serie. La canción. La nariz. La costumbre. Excepciones. El gris. El colchón el corazón, el matiz, el pie. Adjetivos. Los adjetivos complementan o añaden información a los sustantivos. Siempre deben coincidir en género y número del sustantivo al que describen. En general, los adjetivos masculinos terminan con la letra O y los adjetivos femeninos terminan con la letra A. Ejemplos. La manzana amarilla. El carro negro. Adjetivos con terminación diferente a O. Generalmente se mantiene la estructura gramatical al hablar de un sustantivo femenino o masculino. Ejemplos El niño es inteligente, la niña es inteligente, el niño está grande, la niña está grande. Adjetivos de nacionalidad que terminan en consonante. Excepciones. El actor español. La actriz española. El artista alemán. La artista alemana. Como siempre, es un placer tenerte aquí. Nos vemos en la próxima lección.